Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí arropando a, al poeta, al protagonista de esta noche, Fernando Ramírez, poeta mayor de aquel grupo de intención generacional que existió en Canarias y que se llamó eh, Poesía Canaria Última. Él era un poco como el hermano mayor, sin que, sin que nadie se lo pidiera, ni que él tampoco lo propusiera, pero era un hermano mayor y siempre estaba pendiente de, de las urgencias que nosotros, por la bisoñez, no, no preveíamos, él las tenía más o menos. Además, era un hombre que, que yo sepa, fue el primero que fundó una colección de libros de poesía de la gente de nuestro tiempo él y Lázaro Santana y bueno tal como lo vemos aquí Fernando es un hombre sumamente amable, humilde pero en lo que nos interesa decir, en, el, en lo que es el poeta él tiene una una razonable calma en el trato y en la hora de escribir que no es propio de los de los que escriben poesía, que más bien casi siempre se gastan más en exaltación que en otra cosa. ¿no? Él es de una calmosidad que no es lo habitual en un poeta. Eso no quiere decir que no tenga todos los elementos a punto para sorprendernos. Él me pidió, Fernando me pidió allá por septiembre a principios, que yo le escribiera el prólogo. Y, y la verdad que me sorprendió y gratamente. Y bueno, yo espero, ya él lo dirá, yo espero haber salido por lo menos medianamente airoso de este lance, ¿no? Y voy a leerles el prólogo más o menos, también salpicándolo con algún comentario que me imagino que surgirá. Y paso a leerle. El prólogo yo lo, lo titulé en el presente anterior de la poesía de la reconciliación. Esencialmente la poesía de Fernando me parece poesía de la reconciliación, que aquí escasea entre nosotros, por no decir que casi siempre está ausente. Y yo lo celebro. Gracias. 1963, agosto, finales, o tal vez septiembre, Llevaba yo muy poco tiempo trabajando en la librería Drago y una tarde hacia el final de la jornada entraron por la puerta adentro los que luego se presentaron como Lázaro Santana y Fernando Ramírez. Con algunos ejemplares de un libro que sería el primero de la colección Tagoro, recién creada por ellos, venían con la mejor intención de dejarlos en depósito para la venta. Se trataba del libro Frente al Muro de Saulo Torón. Prácticamente enseguida estaban los ejemplares en cuestión en el escaparate que daba a Tomás Morales. Y así empezó una amistad entre ambos, Perdón, así empezó una amistad con ambos, con Lázaro y Fernando, que afortunadamente continúa también con ambos. Porque Fernando sigue siendo un amigo al igual que Lázaro y sé que entre nosotros jamás dejarán de ser poetas importantes en nuestra literatura, ninguno de los dos. Y eso es lo que más nos interesa a todos aquí, <coughs> <coughs> Perdón, porque donde uno busca en verdad la poesía es en la habitual irregularidad de los poetas, luego la encuentra o no en los libros. Y es en las aristas de los actos de madurez donde se produce el giro y las destrezas del animal que llevamos dentro cada uno, cuando se nos echa encima inesperadamente que la propia poesía se enfrenta al poeta y éste piensa instinto arriba en resolver sus ecuaciones de segundo grado del amor. Viene al alejamiento y se suceden las razones del frío hasta la quinta norma. Y en el quinto cuadrante de los desastres personales y la indefinida autogénesis exponencial del individuo que somos, crece igualmente en lo desconocido. Hemos avanzado hacia la reconciliación hasta pararnos en ella. Algunos más. Fernando Ramírez es de estos últimos que hacen lo que yo ya he llamado anteriormente, y seguiré llamando, poesía de la reconciliación. Poesía esencialmente positiva, cargada positivamente. Pero la suya, que es tangencialmente coral como la de algunos otros, es también vital, y en su caso, de una vitalidad cotidiana y llena de compasiones diversas. Poesía del amor, perdón, poesía del amar y del volver a amar y del seguir amando hasta que el amar se convierte en una sobrenaturaleza del amar, del amor. Quiero dejar sentado que yo entiendo que Fernando Ramírez es un poeta asomado al mar desde el principio de sus versos. Esto es, que conoce también las intemperies. En el lenguaje claro de las madres su poesía conoce el sereno de la noche y la brisa que arranca de sí y nos manda a lo profundo. A veces, leyendo sus poemas, uno se siente que regresa de un naufragio salvado. Uno se siente que ha sobrevivido y que te esperaban, que todos te esperaban. Son poemas de latido coral. Al final del segundo poema del primer libro de este ciclo, en busca de mi barco concretamente, el poema es Vigía de Banderas, dice el poeta. Soñador de inquietudes, las estrellas reales tienen otras alturas, sin brazos que se cuenten ni color definido, Brillando al mismo tiempo para todos. Solamente en la paz serán las naciones estrella de la tierra. Hay una vocación netamente popular en los poemas escritos por Fernando Ramírez. Vocación callada y probablemente acallada tal vez por otras preocupaciones y circunstancias de percusión ajena a su voluntad. No lo sé. Pero sí sé que está aquí esto que enuncio. Su vocación es netamente popular. En el siguiente poema del mismo libro, Marinos japoneses, quiero señalar los siguientes versos, plenamente preñados de ese sentimiento característico suyo de compasión y solidaridad universales. Dice el poema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 El poema que el poeta llama, Quemar las naves, nos muestra a un hombre de mar de orillas afuera, buscador de la vida en el alma antes de partir y aún después de haber regresado.